la pantalla nos da esta esa información de viscosidad y toda esta información que ustedes ven aquí lo podemos ver remotamente una de las cosas que, que los clientes siempre decían era un dolor es que cuando tú cargas la tinta en el sistema obviamente esto tiene una capacidad y todo el sistema hidráulico se la chupa es como cuando le pones aquí como delante del carro ¿no? que tú sientes que este espérame ¿a dónde se fue? pues obviamente empieza a circular o el aceite ¿no? el aceite en el motor empieza a circular en el sistema es lo mismo, entonces de repente los clientes le querían poner más tinta, etc. Ahora, cuando, cuando eso pasa, ¿qué, ¿qué podemos hacer? En esta información tenemos los niveles de, de, de tinta, pero también de una forma visual nos dice cómo está el nivel de, de, de, de solvente, de make-up y cómo está el nivel de tinta. Entonces, de, de tal forma que un operador puede, puede anticiparse a que una máquina se le quede sin tinta sin esperar un alerta.